En el módulo 8 se comentan los filtros no tratados en el módulo 7, los artísticos, decorativos, de mapa, renderizado, web, de animación y alfa logotipo. Esperemos que os guste.